Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. wa alihi al En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Estamos en el día noveno. Aquí se narra que en un momento Shimr se enojó, empezó a insultar al imam, debido a que vio las tácticas del imam de cavar la fosa, de dificultar el accionar del ejército enemigo de eh, Ubeidullah. Entonces comenzó a faltar al respeto al imam hasta que uno de los dijo que eh, pidió permiso al imam para matar a Shemr, para, para lanzarle una flecha y matarlo, debido a esta, a esta eh, postura de Shemr. Pero el imam Hussein se lo impidió, dijo no seremos quienes comienzan la batalla. La cuestión es que eh, el imam se... Dirigió al ejército enemigo, una vez más intentó aconsejarlos y persuadirlos de que no cometan semejante tragedia que los conduciría al infierno eternamente, pero fue en vano. Les recordó quién era él, hijo de quién era, qué relación tenía con el mensajero de Dios, pero estas palabras no surtieron efecto. El ejército enemigo cayó, quedó en silencio, digamos, Sabían en sus corazones lo que estaba sucediendo, lo que estaban por hacer, pero su avidez, su ignorancia, lo que fuera, digamos, su arrogancia, era peor. Luego, esta parte de la historia narra el uh, accionar de Hur. Hur era el comandante de las fuerzas de eh, Ubeidullah ibn Ziyad, que había llevado prisionero a imán Hussein hasta Karbala, pero Hur no creyó que las cosas iban a llegar a este punto. En la medida que se dio cuenta que las cosas pasarían a mayores y que eh, el imán Hussein sería atacado y vio cómo le habían cortado el agua y vio la situación del imán, su familia y compañeros, comenzó a temblar, iba de un lado al otro y en un momento se narra que dijo que escuché que me, que me daban albricias del paraíso, una voz por detrás mío me decía Yahur, te albriciamos con el paraíso. Cuando yo me daba vuelta no había nada. Tres veces me sucedió esto y no había nada. Pensé que no podían albriciarme con el paraíso cuando yo estaba, yo era culpable y había sido quien había llevado al Imam Hussein a, ese, a esa trampa y a esa situación. De modo que en mi, nerv en mi nerviosismo me preguntaron, jamás Hur te hemos visto así, ¿qué pasa? Él es un comandante valiente. Hur dijo... Por cierto que me hallaba, me veía a mí mismo entre el cielo, entre el paraíso y el infierno. Fue así entonces que tomó distancia de las tropas de Ubedullah y con una excusa, diciendo que iba a buscar agua, se alejó y se acercó al campamento del Limón Hussein y cayó de rodillas llorando, pidiendo perdón al Limón Hussein por haber hecho lo que hizo. No pensé que las cosas iban a llegar a este punto, hay perdón para mí. El imán Hussein se acercó y aceptó sus disculpas. Y lo abrazó y le dijo, por cierto, Jur, que tu madre te ha puesto este nombre. Jur quiere decir el libre, porque eres realmente has nacido y eres libre. Luego Jur pidió ser el primero de los mártires, el primero en salir a, bat a, la, a la batalla, digamos, para eh, quitarse de encima la culpa enorme que sentía por haber llevado al imán a esa trampa mortal.